Bien. Ya nosotros sabemos que cuando tomamos el término griego teos nos estamos refiriendo a Dios y lo que significa palabra, estudio o ciencia. La teología se divide... En, en, en varias en varios temas, en varias ramas cuando hablamos del estudio de la vida de Cristo nosotros hablamos de la Cristología solo para dar algunos ejemplos cuando hablamos del estudio de los ángeles, hablamos de la Angelología cuando hablamos de los eventos futuros hablamos de la escatología, cuando hablamos de la salvación hablamos de la teología. y así sucesivamente, pero el estudio de Dios mismo, eh, en su esencia, en, en sus atributos, es lo que se ha llamado teología propia o lo que llamamos la doctrina de Dios. La teología propia es la, teo la teología de Dios mismo Y hoy vamos a A iniciar por allí con el tema de la doctrina de Dios Al comenzar el estudio acerca de Dios Nosotros nos podemos preguntar ¿En dónde nos vamos a documentar? ¿Cuáles serán nuestras fuentes de información acerca de Dios? La verdad, Iglesia, es que en cualquier otra materia Escuchen, en cualquier otra materia No es la que vamos a empezar a estudiar hoy En cualquier otra materia Se puede examinar el objeto de nuestro estudio usando nuestros propios sentidos en otras materias se pueden usar los sentidos humanos podemos ver el objeto tocarlo, tal vez olerlo probarlo o escucharlo experimentar sobre él. pero al tratarse de Dios, esas posibilidades desaparecen. Dios cansa de nuestros medios de investigación. ¿Eso se escuchó bien? Lo no voy a repetir: Dios está fuera del alcance de nuestros medios de investigación. En cualquier ciencia, el hombre es superior al objeto de su estudio. El hombre tiene control, lo puede manipular y ensayar, pero cuando se trata de estudiar, En ese orden de idea somos inferiores oh, yeah, yeah. e incapaces de manejar a Dios. Yeah. En esta única ciencia, cuando hablamos de la teología propia, doctrina de Dios, real scrittura el mismo Pablo también lo dice no consulté con hombre alguno lo que yo Dios... comienza Dios a trabajar, a manifestarse en la tierra y la creación del hombre y a nosotros como seres humanos no nos toca tomar una posición diferente a la declaración de la Biblia de que Dios es desde el principio gloria al Señor desde luego pueden haber diferentes situaciones en las cuales ¡Gracias! of <laughs> Nunca les fue dicho desde el principio, no han sido enseñados desde que la tierra se fundó, que él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como las moscas. Él extiende los cielos como una cortina y los despierta como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace. ¿Sabes es lo que dice el salmo capítulo 2 salmo capítulo 2 versos 2 al 4 rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus perlas pero dice bueno, de los dos se levantaron y príncipes consultaron a Dios contra Dios diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus puertas el que muere en los cielos en realidad el Señor se nos enlacará de ellos Muy bien. Muy bien. luego hablará a ellos en su y los turbará con su, guía. su vida. gloria al Señor hermanos Es como la... y la última palabra de todos nuestros asuntos. ¿Sabes qué gran enseñanza nos dio Jesús en el texto de esta María? Estando en la moneda. Un momento bastante delicado, iba a ser tomado preso, iba a ser flagelado, y luego iba a ser llevado, iba a ser clavado en un madero, y clavado en ese madero, que tiene que soportar sobre él. Yeah <laughs> si usted está hablando de la existencia de Dios pero acuérdense llegamos a este mundo lo que para el hombre es una ciudad me la existencia de Dios para no tener que responder a nadie hay quienes dicen que yo no le doy cuenta a nadie. En mi vida que no se meta en nadie, de que el pastor. A mí me lo dijo un hermano que en una conversación de nuestro que lo dijo en la cara de mi madre: deja de vivir la vida y la suya, no se meta de Si tú no quieres que, que se metan en tu vida, construye tu vida. lo okay. que ¡Nos